Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir, video número 28. Incluir. To include. Yo incluía, tú incluías, él, ella, usted incluía. Nosotros, nosotras incluíamos. Vosotros, vosotras incluíais. Ellos, ellas, ustedes incluían. Nosotros incluíamos a todos los estudiantes de la clase. Atribuir. To attribute. Yo atribuía. Tú atribuías, él, ella, usted atribuía, nosotros, nosotras atribuíamos, vosotros, vosotras atribuíais, ellos, ellas, ustedes atribuían. Ellos siempre atribuían sus errores a la falta de estudio. Concluir To conclude. Yo concluía. Tú concluías. Él, ella, usted concluía. Nosotros, nosotras concluíamos. Vosotros, vosotras concluíais. Ellos, ellas, ustedes concluían. La clase concluía a las doce en punto. Construir. To build or to construct. Yo construía, tú construías, él, ella, usted construía, nosotros, nosotras construíamos, vosotros, vosotras construíais, ellos, ellas, ustedes construían. Mi hermano siempre construía castillos en la arena. Contribuir, to contribute. Yo contribuía, tú contribuías, él, ella, usted contribuía, nosotros, nosotras contribuíamos, vosotros, vosotras contribuíais, ellos, ellas, ustedes contribuían. Mi tía contribuía con mucho dinero para el hospital. Destruir. To destroyed. Yo destruía. Tú destruías. Él, ella, usted destruía. Nosotros, nosotras destruíamos. Vosotros, vosotras destruíais. Ellos, ellas, ustedes destruían. Los huracanes siempre destruían las casas de la costa. Distribuir. To distribute. Yo distribuía. Tú distribuías. Él, ella, usted distribuía. Nosotros, nosotras distribuíamos. Vosotros, vosotras distribuíamos distribuíais. Ellos, ellas, ustedes distribuían. Nosotros siempre distribuíamos las ganancias del negocio por igual. Huir. To flee. Yo huía. Tú huías. Él, ella, usted huía. Nosotros, nosotras huíamos, vosotros, vosotras huíais, ellos, ellas, ustedes huían. Yo vi cuando la chica huía del incendio. Influir, to influence. Yo influía, tú influías. Él, ella, usted influía, nosotros, nosotras influíamos, vosotros, vosotras influíais, ellos, ellas, ustedes influían. Los maestros influían mucho en la educación de nuestros hijos. Sustituir, to substitute. Yo sustituía, tú sustituías, él, ella, usted sustituía, nosotros, nosotras sustituíamos, vosotros, vosotras sustituíais, ellos, ellas, ustedes sustituían. En mi trabajo yo siempre sustituía los vidrios rotos de todas las ventanas. Instruir. To instruct. Yo instruía. Tú instruías. Él, ella, usted instruía. Nosotros, nosotras instruíamos. Vosotros, vosotras instruíais. Ellos, ellas, ustedes instruían. La maestra instruía a sus alumnos con mucha paciencia. Excluir. To exclude. Yo excluía. Tú excluías. Él, ella, usted excluía. Nosotros, nosotras excluíamos. Vosotros, vosotras excluíais. Ellos, ellas, ustedes excluían. Mis amiguitos siempre me excluían de los juegos. Círculo de verbos número 28. Imperfecto de los verbos terminados en IR. En este video estudiamos los verbos INCLUIR, ATRIBUIR, CONCLUIR, CONSTRUIR, CONTRIBUIR, DESTRUIR distribuir, huir, influir, sustituir, instruir y excluir. Aquí tenemos la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 28 con las raíces de estos 12 verbos terminados en ir para su conjugación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 Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que tengamos una nueva clase disponible. Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66.gmail.com. Bueno amigos, este es el final de la clase.